Olá a todos e todas que nos assistem, meu nome é Thaís Mantovanelli, eu sou pesquisadora de pós-doutorado associada ao Programa de Pós-graduação em Antropologia Social da UFSCar e também antropóloga associada ao Instituto Socioambiental, que é uma organização da sociedade civil que atua na promoção de soluções integradas a questões sociais e ambientais com foco na defesa de direitos humanos e ecossistêmicos de coletivos indígenas, quilombolas, ribeirinhos e comunidades tradicionais. Bom, a oitava reunião de Antropologia da Ciência e Tecnologia convida antropólogas e antropólogos brasileiros e estrangeiros, ativistas, artistas, em uma série de diálogos cruzados para pensar como a antropologia da ciência e da tecnologia no Brasil pode explicitar criticamente os dispositivos sociotécnicos que conferem materialidade ao capitalismo técnico-científico e transforma a terra em recursos exploráveis submetidos à lógica predatória do lucro. O diálogo que vamos realizar hoje tem a água como tema central, sobretudo a partir da questão de sua materialidade política, da mobilização de categorias como direito e mercadoria que acompanham, das mudanças em infraestruturas legais e dos questionamentos ao modelo econômico em relação a experimentações técnico-legais para mudanças no futuro da água. Esse tem sido um tema fundamental à minha própria pesquisa, junto a dois povos indígenas da região da Volta Grande do Xingu, na Amazônia Paraense, que sofrem hoje os impactos da usina hidrelétrica de Belo Monte a partir de sua engenharia de redução da vazão do rio Xingu para a geração de energia. Esses povos, que são os Juruna e o Já, da terra indígena Paxamba, e os e Krim, da terra indígena trincheira Bacajá, têm se engajado em lutas para a defesa da manutenção do fluxo das águas dos rios Xingu e Bacajá, que passaram a ser controlado por um maquinário de comportas de propriedade da empresa concessionária Norte Energia, a maior acionista do empreendimento hidrelétrico. Então é com grande alegria que nós recebemos hoje Andréa Balesteiro, professora da Universidade do Sul da Califórnia, para debater o seu livro, publicado em 2019, cujo, cujo título é Uma História Futura da Água. E para me acompanhar aqui no debate com Andréa Balesteiro, temos Eliana Criado, professora da Universidade Federal do Espírito Santo e coordenadora do grupo Ambi Ciências, laboratório de estudos, pesquisas e experimentos em naturezas culturas. Eliana vem trabalhando questões em torno de conflitos socioambientais e seus desdobramentos, sobretudo no caso do rompimento da barragem de Mariana, assim como nos desencontros entre ontologias a partir de debates dos estudos sociais em ciência e tecnologia, em especial com as relações entre humanos e não humanos. Começamos então com André Andréa Balesteiro, que vai nos contar um pouco sobre o seu trabalho. Obrigada, Andréa. Muchísimas gracias, Thais. Muchísimas gracias, Eliana. Es realmente un honor eh, y, un, y un gusto para mí poder estarles acompañando. La idea era comenzar esta, esta discusión, esta conversación, con una presentación de más o menos 30 minutos de, eh, que captura eh, lo que, el intento o la propuesta que hago en mi libro y a partir de ahí eh, disfrutar de una conversación, de un debate con las colegas para poder desdoblar cosas en el libro, eh, empujarlos más allá, identificar momentos donde la, mi propuesta llega a su límite y también identificar momentos donde puede abrir quizá posibilidades tanto analíticas como políticas. Entonces, para, para comenzar les voy a, a, a compartir esta presentación eh, con base en estas diapositivas que, que probablemente ya las tienen eh, al frente. Y voy a empezar la, la, la presentación, la, la conferencia, de la misma forma que comienzo el libro, para compartir con ustedes cuál es ese momento que captura mi imaginación y mi interés crítico para desarrollar los argumentos que desarrollo en el libro. Y eso fue durante el cuarto día del Foro Mundial del Agua, organizado en la Ciudad de México, en el año 2006. En ese día, más o menos un grupo pequeño de entre los 10,000 participantes en el evento, logró agruparse en el lobby de Centro de Convenciones donde se realizaba el foro, para expresar su frustración sobre el hecho de que a pesar de que, como bien sabemos, el agua cubre el planeta, consiste o forma gran parte del porcentaje de nuestro cuerpo humano, 70% se dice, y es en, en, en una sustancia esencial para la vida. En ese momento, 1.1 billones de personas aún vivían sin acceso a fuentes de agua limpia y segura. Este grupo de personas logró eh, entrar al, al foro a través de los puestos de seguridad que se habían instalado en las puertas de entrada, y una vez reunidas en el lobby, del Centro de Convenciones, más o menos 75 de ellas y de ellos comenzaron a lanzar la siguiente consigna. El agua es un derecho, no es una mercancía. El agua es un derecho, no es una mercancía. Y mientras lanzaban esta consigna, eh, durante la protesta movían vigorosamente y rítmicamente unas botellas plásticas de agua como estas que tienen en su, en su pantalla que en lugar de tener el líquido dentro, había sido sustituido con pequeñas monedas. El golpeteo constante del plástico contra el metal llenaba todo el lobby donde se encontraban los activistas. El fuerte ruido de la protesta estaba diseñado para interrumpir lo que era un ambiente muy formal, donde caracterizado por personas con trajes enteros, computadoras portátiles, presentaciones de PowerPoint y paneles, como los que suceden en esos tipos de, de eventos. Pero entre todos los hechos que estaban ocurriendo en ese momento, la protesta, la seguridad, el lobby, el foro Mundial del Agua, hubo uno que atrapó mi atención y se convirtió en el elemento orientador de mi investigación. Y ese fue la botella, las botellas que los activistas movían rítmicamente mientras cantaban sus consignas. Aunque las consignas de los activistas construían una oposición entre derechos humanos y mercancías, las botellas en sus manos eran símbolos de cuán difícil era separar los unos de los otros. La idea del derecho humano de la idea de la mercancía. Y ese es el trabajo diario, el trabajo de crear esta diferencia el cual, en el cual me enfoco en el libro. Aquí les dejo el, el sitio web por si tienen interés. El libro es de acceso, li, de acceso libre, o sea, se puede adquirir sin costo alguno. Y gracias a una inversión que ha hecho la Universidad de Rice, donde trabajaba yo en este momento, eh, hemos podido hacer el libro de acceso abierto. Así que eh, como, como reconocimiento de esa inversión, pues ojalá que pueda circular bastante. Como, dije, como he dicho en otras ocasiones, no les tiene que gustar, pero al menos si le pueden dar una ojeada sería fantástico. Entonces, en lugar de asumir que los derechos humanos y las mercancías son inherentemente opuestos los unos a los otros, me propuso una pregunta distinta en este trabajo. La cuestión era entender cómo, a través de las prácticas diarias, los derechos humanos y las mercancías se construyen como figuras que son distintas una de la otra. ¿De qué manera se crea esa diferencia? Y, de hecho, en relación con, el, con la temática que, que, que nos trae hoy aquí en la reunión de la red, reconocer que el futuro se construye a través de esas diferencias. Lo que propongo es que dicha diferencia se puede rastrear hasta coyunturas muy concretas y muy específicas. Constru coyunturas técnico-jurídicas a través de las cuales las personas inclinan la balanza del agua hacia el lado de los derechos humanos o hacia el lado de las mercancías. Y me refiero a esto como un proceso de inclinar hacia un lado o hacia el otro para poder entender, entender el entrelazamiento del que les hablaba antes. En otras palabras, es una manera de reconocer que ambas figuras provienen de un paisaje epistémico en el cual son inseparables, la teoría política liberal y el sistema capitalista. Entonces, la pregunta es empírica que surge es cómo se realiza este trabajo de inclinar el agua hacia un lado o hacia el otro y cómo ese trabajo surte efectos en el mundo y crea una diferencia conceptual y política diseñada para crear un mundo distinto, para que las condiciones del futuro sean diferentes. Entonces, en mi trabajo teórico y etnográfico, yo tomo, un enfoque complementario al que usualmente se toma cuando se estudia el Derecho Humano al Agua. Usualmente, cuando estudiamos el Derecho Humano al Agua, nos enfocamos en el trabajo y las vivencias de las personas y las comunidades cuya vida diaria no incluye la satisfacción de dicho derecho. En, es, en este trabajo, lo que yo hago para complementar esa, ese enfoque es trabajar con grupos de personas que describo como personas que son escultoras del futuro social. Estas personas eh, son individuos cuyo día a día consiste en tomar decisiones y trabajar en darle forma al, al futuro de los colectivos, humanos y más que humanos, en razón de su conocimiento técnico, su posición institucional y su propio sentido personal sobre la responsabilidad. Ejemplos de este tipo de personas eh, son inspectores, trabajadores de instituciones eh, públicas en mandos medios, trabajadores de eh, organizaciones no gubernamentales, etc. Estas personas, de cierta forma, no son revolucionarias, o no son personas que entienden que su trabajo consiste en cambiar todo el sistema. Su orientación es más bien un poco más modesta. Al mismo tiempo, no son personas que crean que los sistemas de gobierno y la forma de organizar la sociedad actualmente son justas o apropiadas. Entonces, son personas que se encuentran en un espacio interno al sistema político y social desde el cual llevan adelante responsabilidades cotidianas, que en efecto le dan forma de manera muy concreta a la vida en colectivo. Entonces, a la hora de responder a la pregunta de cómo se construye la diferencia entre un derecho humano y una mercancía que yo le presentaba a estas personas en Costa Rica y en, en el estado de Ceará, en, en Brasil, ellas usualmente regresaban a un punto muy concreto durante mi trabajo de campo. Regresaban a los dispositivos específicos que les ayudaban en su trabajo diario. Y por eso, en esos dispositivos técnicos jurídicos, es que me enfoco en el libro. Y quiero proponerles hoy que exploremos uno de estos dispositivos como un espacio a través del cual podemos entender qué tanto es posible o imposible en el trabajo social. El libro se enfoca en cuatro dispositivos, fórmula, índice, pacto y lista. Y el día de hoy me voy a detener un poquito más en el, en, en el capítulo sobre, que se centra sobre la fórmula a través de la cual se decide el precio del servicio de agua en Costa Rica. Muy brevemente, solo contarles que esta idea del dispositivo técnico-jurídico es una idea eh, que me ayuda por, por la forma, eh, por el contenido que la misma eh, puede sostener. Por un lado, los dispositivos técnico-jurídicos eh, entrelazan diversas cadenas de tiempo, diversas temporalidades, combinan conocimientos técnico o científico de diferentes áreas, en el caso de hoy la economía y el derecho, es, se convierte en un espacio para el ensayo de nuevas posibilidades, aunque parezca que están predefinidos, son eh, espacios de invención y de creatividad. Son prácticas sociales que al mismo tiempo que afirman el statu quo, abre la posibilidad de cambiar dicho estatus y son con bien concretos, arreglos bien concretos en el sentido de que se puede identificar cuáles son las personas, las oficinas, las metodologías que se utilizan para eh, activarlos. Y por ello se pueden estudiar etnográficamente, que es crucial desde mi punto de vista, en el sentido de la, de la eh, contribución que puede ser la antropología para entender los problemas eh, contemporáneos. Entonces, antes de entrar específicamente al, al dispositivo del que les quiero hablar el día de hoy, les voy a decir un par de eh, cosas sobre el agua en Costa Rica. En términos generales, eh, Costa Rica no es un país que tenga eh, una crisis hídrica masiva por ahora. Esta imagen, por ejemplo, es una imagen que circula por internet de los países en el mundo en los cuales las personas del norte global se pueden se sentir cómodas tomando agua del tubo de la llave. Y como ustedes ven, en América Latina, eh, Costa Rica es uno y Chile es otro. Evidentemente, esta es una abstracción, problemática en muchas, de muchas formas. Si uno está en Estados Unidos, si no es parte de una comunidad indígena o si uno es eh, parte de una comunidad afrodescendiente en el estado de Michigan, en la ciudad de Flint, evidentemente no se puede tomar agua de la llave porque uno se enfermaría y, y, y, y esta generalización que se hace es para esa idea abstracta de lo que son las diferencias entre el norte y el sur global. En todo caso, otro tema importante, en Costa Rica el año pasado se aprobó una reforma constitucional donde se reconoce el, el derecho humano al agua como un derecho básico e irrenunciable y al mismo tiempo, y esto fue muy importante eh, y fue muy controversial, la idea de que el agua es un bien de la nación y por tanto no puede ser privatizado o vendido como tal. En Costa Rica no se han privatizado eh, empresas de agua, todas las empresas de agua que, que suplen a la población son, eh, pertenecen al Estado o a, a las municipalidades o a organizaciones comunitarias. Sin embargo, tenemos problemas muy serios, uno de ellos es alrededor de las plantaciones de piña, el, el monocultivo de la piña, donde se han se usa una carga muy grande de pesticidas que han contaminado los mantos acuíferos, haciendo que comunidades que históricamente tenían buena calidad de agua ahora tengan que ser abastecidas por eh, camiones de la empresa pública del agua. Y por el otro lado, en la, en, el, en la costa pacífica del país, conflictos alrededor de la cantidad del agua en el área más seca, en el contexto de la expansión. Eh, turística, la expansión de infraestructuras turísticas y construcción de grandes hoteles, megaproyectos habitacionales, eh, los cuales eh, extraen agua para eh, una cantidad de población mucho mayor de la cual se puede eh, cubrir con eh, el agua existente. Con esto en mente, entonces, les invito a que pensemos en uno de estos dispositivos y para ello... Ahora ubiquémonos en el tema del derecho humano al agua y su relación con la regulación. En Costa Rica, la economía no es la primera preocupación de la gente en su actuar diario. La economía no se discute como un ente en sí mismo, sino la gente habla mayoritariamente sobre los precios. De forma rutinaria, la gente en la calle discute el nivel de los precios comparándolos con el costo de la vida. Esta noción del costo de la vida deja a las personas usualmente en un estado de frustración en el cual los precios juegan un papel decisivo. En Costa Rica, como en muchos otros lugares, los precios que la gente encuentra en su vida diaria no les dejan mucho espacio para la maniobra. Por ejemplo, cuando la gente visita farmacias, los precios están predefinidos. Estas farmacias en Costa Rica, la mayoría son de cadenas latinoamericanas. Cuando la gente va a comprar los supermercados en Costa Rica, la mayoría de la gente está yendo a supermercados que son subsidiarias de Walmart, en las cuales no hay ninguna posibilidad de negociación de precios. Y también cuando la gente paga los servicios públicos, todos los cuales están regulados por el Estado y sus precios definidos por el Estado. En esta situación, los precios le indican a la familia aquello que puede y no puede costarse. En este sentido, también los precios son dispositivos políticos. Su centralidad en la vida cotidiana es no solamente en relación con los pagos que hay que hacer mensualmente, sino también cuando la gente se detiene a pensar de, de forma más técnica y quizá filosófica sobre asuntos fundamentales como el agua y su significado para la vida. En Costa Rica, eh, los precios que la gente paga por el agua nacen en un ente que se llama la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos. Y lo que tienen ustedes en su pantalla es el, la boleta o, el, o la factura, como se le dice en Costa Rica, que eh, llegaba hasta hace poco tiempo a las casas en relación con su servicio de agua potable. Hace más o menos tres o cuatro años se cambió un sistema de eh, facturas digitales. Entonces, ya la gente no recibe estos estos, estos papeles, los cuales habían sido icónicos de la, de la historia del agua en Costa Rica y el agua potable en Costa Rica. Pero en todo caso, este precio, el que ustedes ven aquí, eh, es un precio que, que surge en un espacio muy específico. Y ese espacio es la autoridad reguladora de los servicios públicos. El trabajo que sucede en la autoridad reguladora de los servicios públicos, o ARECEP, es un trabajo que la mayoría de la gente en el país no conoce. Pero a pesar de tener un perfil bajo en las discusiones políticas, los reguladores y las reguladoras que trabajan en Arecep piensan frecuentemente en cómo los precios que ellos producen se relacionan con la idea del agua como un derecho humano. Concretamente, en cómo se traduce el derecho humano en sus prácticas matemáticas y financieras. Entonces, ubiquémonos un eh, les voy a dar ahora un, un par de pasajes etnográficos sobre este proceso. Una tarde de diciembre del año 2009, llegué al auditorio del viejo edificio de apartamentos que había sido remodelado para alojar a la Arecep desde su creación en los años 90. Ese auditorio tenía una capacidad como para 200 personas, sin embargo, en esa ocasión no tenía más de 40 o 50. Todas las personas que estaban presentes en el auditorio eran empleadas de alguna empresa de agua potable, o empleadas de ARECEP, o empleados de la Defensoría de los Habitantes. Todos nos, encontramos, nos encontrábamos asistiendo a una audiencia pública convocada para recibir retroalimentación sobre una propuesta para aumentar el precio del agua en un 40%. Desde el escenario, la persona que estaba guiando este, este ritual nos llevó por, a, a través de una serie de presentaciones hasta que llegamos al momento en que Sofía, la, una funcionaria del Departamento de Agua y Ambiente del la Arecep, iba a hacer su presentación. Sofía era la responsable de presentar al público eh, y explicar cómo la autoridad reguladora analiza la conveniencia o no de un, de un aumento de precios. Entre una serie de argumentos eh, económicos que estaba brindando, como el tema de la, de la elasticidad de la demanda, depreciación, eficiencia, ya podrán ustedes imaginar, una y otra vez Sofía insistía en lo importante que era que nadie olvidara que el agua es un derecho humano. Invocando la lógica de derechos humanos, Sofía estaba cualificando los principios económicos y las metodologías que ella utilizaba. Y esta es la fórmula que presentó, que presentaba a, a la audiencia ese día. Esa fórmula representaba el modelo regulatorio que utilizan en Arecep y esa fórmula es una fórmula que es utilizada en la mayoría de los países de América Latina. No me extrañaría nada que si ustedes hacen una revisión en cada uno de los estados eh, en Brasil que se utilice una fórmula una de este tipo. La mención que Sofía hacía de los derechos humanos entre medio de argumentos financieros económicos no era una forma de idealismo romántico ni un gesto para acomodarse a la moda dominante de invocar derechos humanos para denotar la importancia retórica de un tema. La definición del derecho humano al agua, que era una definición que ya estaba circulando entre los reguladores en ese momento, define una serie de características. Sin embargo, para los reguladores en Garesep es este tema de la accesibilidad económica el cual eh, viene a establecer preguntas importantes acerca de las metodologías que utilizan. ¿Qué significa que el agua sea accesible económicamente? Y las personas que tienen que tomar esa decisión, ¿cómo incorporan ese principio en sus cálculos matemáticos y financieros? A través de meses de trabajo de campo, pude observar como para Sofía, tanto como para muchos de sus colegas, aunque no todos, había una preocupación concreta sobre cómo, se, cómo enmarcar los derechos humanos en la respuesta del Estado ante distintos tipos de desigualdades. Su, su preocupación se traducía en actos cotidianos, en procesos íntimos de definir y justificar una propuesta numérica específica una variable que pudiera captar dicha lógica. En otras palabras, un derecho humano no es solo un principio político ni una disponibilidad material, también es una construcción numérica y como tal se construye en lugares específicos y por personas concretas. Por ley, en Costa Rica la definición del precio del agua no puede ser dejada a merced de la lógica del lucro capitalista. Entonces, el precio del agua debe de seguir un principio que se llama el principio de servicio al costo que está definido por ley que indica que las empresas o las uh, organizaciones comunales que brindan un servicio de agua potable no pueden generar ingresos que vayan más allá de los costos que, en los que incurren para eh, garantizar ese servicio. Entonces, los precios del agua en Costa Rica son particulares en el tanto en que se supone que han extraído la lógica del lucro de su interior y en el tanto que son concebidos como expresiones matemáticas de un Estado social de derecho o de la idea de un Estado social de derecho. Otra tarde, Sofía y yo estábamos conversando en su cubículo, mientras ella consultaba un libro pequeñito. Y aquí, lamentablemente, desde ese momento ahora, en, en los distintos eh, mudanzas a distintos países, perdí la copia que yo tenía de este libro, entonces les pongo nada más una copia eh, digital. Este librito era una copia del, de la ley reguladora, de la ley de la autoridad reguladora de los servicios públicos. Sofía estaba pasando las páginas rápidamente con la confianza de alguien que conoce un documento muy bien. Esta ley fue adoptada en 1996. En una era que ustedes recordarán, América Latina se encontraba envuelta en una fiebre privatizadora y en la cual el Estado se explicaba y se entendía como meramente un árbitro de las relaciones entre privados, un regulador de la actividad económica. Cuando Sofía encontró la página que buscaba y después de confirmar que yo también había encontrado la misma página, me dijo lo siguiente, estas son las razones por las cuales existimos. Esto es lo que tenemos que hacer. Y así, Sofía comenzó a leerme en voz alta el artículo 4 de la ley que creó su institución. Con cierto orgullo me indicó que la reserva responsable de armonizar los intereses de los consumidores, usuarios y prestadores de servicio público y de procurar el equilibrio entre las necesidades de usuarios y los prestadores de los servicios públicos. Esta imagen un poco fantástica de un mundo en armonía y equilibrio tiene dos consecuencias. Por un lado, crea un imaginario del tipo de relaciones sociales que los funcionarios de Arecep y las funcionarias de Arecep aspiran a esculpir en la sociedad. Por otro lado, establece la armonía y el equilibrio como propiedades que los métodos regulatorios también deberían exhibir. Y estos métodos son los cálculos matemáticos que ellos hacen. Tomemos el ejemplo, eh, una forma gráfica de entender todos los elementos que están en juego en, eh, en esos cálculos. Pero entonces, tomemos este ejemplo de cómo una metafísica de armonía y equilibrio se expresa no solo en esta visión que tienen las reguladoras y los reguladores sobre cómo la sociedad debe ser, sino también en sus métodos matemáticos. Y aquí es donde entramos a la fórmula a través de la cual definen el precio del agua. Y no les voy a entrar en todos los detalles técnicos porque son, porque son muchos y no nos daría tiempo. Sin embargo, nada más eh, eh, contarles que aquí lo que está en juego es el tamaño de esta variable, de la variable R, que es la variable que es conocida como rédito de desarrollo, que en, los, eh, en la empresa privada se conoce como lucro. Entonces, el precio del agua sería este, la X, y cada una de estas variables constituye distintos costos. Los costos de operación, los costos de administración, la depreciación y la R es el rédito de desarrollo. Mientras yo estaba haciendo el trabajo de campo, hubo una gran controversia acerca eh, alrededor de qué tamaño ¿Qué, qué, ¿Qué porcentaje debería ser esa variable? Si debería ser una variable flexible entre 3 y un 7%, lo cual ayudaría a que esta variable estuviera en armonía con las otras variables, o si se pasaba a un sistema distinto. Y hay toda una historia detrás de ese sistema, de, de una concepción privada de cómo funciona el sector agua. Y en este sentido, se fijaría esta variable en un 5%. Al ser fija, al no acomodarse su magnitud a las otras variables, entonces se, se convertía en una fórmula inarmónica. En todo caso, lo importante aquí es eh, contarles la forma en que no es solamente esta visión del tipo de sociedad, con una sociedad en armonía, una sociedad en equilibrio que los reguladores trabajan, la, con la cual los reguladores trabajan, sino que estos principios, esta metafísica y esta estética de la armonía y el equilibrio se traduce también en los cálculos matemáticos que ellos desarrollan. Así como vemos, si regresamos a la, a, a la boleta o a la factura del agua, los reguladores modulan los conceptos metafísicos y las materialidades del agua para convertirlas en un recibo que visita los hogares costarricenses todos los meses. Esta fórmula, este dispositivo es uno de los cuales tiene el mayor impacto en la sociedad costarricense porque son estas definiciones en areceplas que definen cuánto tendrán que pagar todos los hogares del país que están adscritos al sistema de servicio de agua potable. Los y las antropólogas, así como otros académicos interesados en el valor del agua y la vida social de los derechos humanos, podemos encontrar en espacios como este, como las agencias reguladoras, ventanas para entender mejor cómo la lógica de los derechos humanos y la lógica de las mercancías se entrelazan en el trabajo cotidiano. Para finalizar, nada más quiero eh, compartir con ustedes algo quizá un poco más eh, general o quizá un poco más abstracto acerca de la orientación a través, eh, a través de la cual eh, realicé este trabajo y la cual también eh, quisiera proponerles como una posibilidad de entender estos entrelazamientos y estos entrecruces técnicos científicos. Y para ello les voy a mostrar esta diapositiva. La idea. Del, de wonder, que es la palabra que uso en, eh, en inglés, el asombro, que sería la palabra que en español eh, eh, sería algo equivalente a la idea de wonder, y en portugués una triada de, de, de palabras que serían las cuales podrían capturar esta orientación eh, epistémica. Muchos investigadores y pensadores recomiendan que pensemos en el agua, como una sustancia única. Ese énfasis en el carácter único del agua genera algo parecido a una mística húmeda, si se quiere, un entendimiento del agua como algo sublime que siempre excede cualquier significado afectivo o material que queramos darle. Sin embargo, quisiera, quisiera colocar sobre la mesa la idea de que también hay algo más. Algo que es cotidiano y en comparación podría parecer menos apasionante y eso es los conceptos técnicos jurídicos que organizan la disponibilidad del agua, el robo del agua o la expropiación del agua en sus distintas formas. Mi trabajo se orienta hacia esos conceptos. Me interesa mucho pensar las formas en que el agua es algo quizá contrario a algo único. Más bien, me interesan las formas en que el agua está incorporada en largas tradiciones occidentales como lo son el derecho, la economía, la religión y en las ideas del contrato social y del Estado como escultor de la vida en sociedad. De cierta forma, podríamos decir que mi trabajo propone pensar en contradicción con el excepcionalismo del agua. Esa idea de que el agua es única, inalcanzable, especial. Al buscar alternativas a ese ex excepcionalismo, mi objetivo es evitar la forma en que ese excepcionalismo construye una mistificación que opaca las formas en que a través de la vida cotidiana las personas afectan la materialidad del agua. Y mi objetivo también es pensar el agua desde una posición política que la reconozca como amplia, transversal y no exclusiva de un pequeño grupo de personas. Entonces, para examinar esta, esta cotidianidad y no excepcionalidad del agua, les propongo el asombro como una metodología y como una orientación epistemológica. El asombro no es una forma de evaluación positiva, no es una forma de aprobación o no es una forma de maravillarse ante el mundo. El asombro para mí es una forma de plantearse preguntas de forma cuidadosa. El asombro nos, nos permite estirar el tiempo para aumentar la reflexión sin tener que correr a una conclusión y llegar a ella antes de tiempo. Este tipo de asombro cuando, surge cuando una certeza apenas ha sido establecida y aún no ha eliminado la expectativa de que su opuesto pueda aparecer de forma inesperada. Y esta es una... Una, una cita que viene de Verjoven. El asombro, entonces, es una actividad, no es un objeto. Con el objetivo de sumergirme en el rico universo técnico y material del agua, me he comprometido a mantener el asombro como orientación intelectual. A pesar de que el trabajo etnográfico que hago se ubica en espacios que para muchas personas son aquellos exactamente que aniquilan la capacidad del asombro. De esta forma, el asombro no es un tema a investigar, sino una disposición intelectual y afectiva a mantener las posibilidades del análisis abiertas, a no correr a una conclusión predeterminada, a dar tiempo para entregarse a los mundos en los que participamos. Los dispositivos técnico-jurídicos en los que me enfoco inspiran, al menos en mí, esta forma de asombro. Estos dispositivos son micromundos que nos, ayuda, nos ayudan a entender cómo los conceptos, las materialidades y los afectos toman formas específicas. Cuando nos guiamos por este sentido de asombro, nos damos la oportunidad de ponderar posibilidades sin tener que responder a una prisa abrumadora. Y es que yo creo que la urgencia de los problemas que enfrentamos demanda no menos que esto. Espero que este sentido de asombro les haya sido interesante y quizá hasta un poco contagioso. Y, y lo pienso así, porque muchos mundos dependen de, la, de los dispositivos técnico-jurídicos que organizan nuestras vidas y por ello necesitamos reconocerlos con una mirada abierta, curiosa y crítica. Quizá en momentos de crisis profunda como los que estamos vivi viviendo, lo que más necesitamos es cultivar nuestra capacidad de asombro. Muchas gracias. Muchas gracias, Andrea. Muchas gracias. Qué increíble su presentación. Entonces, ya quiero comenzar con nuestras preguntas. Voy a comenzar con nuestro diálogo cruzado. Porque este año de 2021, además de ser el año que marca, el año de o bienio de la pandemia, Né, no mundo e no Brasil, é também um ano muito dramático para a volta grande do Xingu, a região que eu trabalho aqui na Amazônia Paraense, né, e é dramático tanto no que tange as suas relações ecossistêmicas é, naturais, vamos dizer assim, quanto os povos indígenas e ribeirinhos que moram e vivem lá. Isso porque é, esse ano foi o período de início dos testes do que se convencionou chamar hidrograma de consenso que é uma tecnologia da hidrelétrica de Belo Monte para geração de energia baseada na expropriação das águas do rio Xingu, cujos volumes, segundo os povos da região afirmam, são incapazes de manter a vida e as condições mínimas para sua reprodução e proliferação. Em novembro do ano passado, as famílias aqui da Volta Grande do Xingu ocuparam a rodovia famosa aqui no Brasil, conhecida como Transamazônica, para defender as águas do rio e a piracema dos peixes, o período reprodutivo dos peixes, né? Esses volumes, defendidos pelo hidrograma de consenso, eles são também questionados por cientistas de diversas especialidades que têm sistematicamente publicado artigos acadêmicos e pareceres independentes com o intuito de alterar ou alertar, colocar em... É, a palavra que você usa no seu trabalho, né, em espanto, e em surpresa, os órgãos licenciadores, né, de fiscalização do empreendimento hidrelétrico de Belo Monte, como o caso do IBAMA, que é o Instituto Brasileiro de Meio Ambiente dos Recursos Naturais Renováveis, a iminência, eles chamam a atenção para a iminência de um colapso na região da Volta Grande do Xingu, em decorrência desse estresse hídrico ao qual ela será submetida, caso esses testes continuem, né. Essa situação de guerra por água me fez pensar no uso da bifurcação, tal como você emprega no seu trabalho no esforço de descrever analiticamente o movimento de conceituação dos próprios atores envolvidos na política em torno de acesso à água, como mercadoria por um lado e como direito universal por outro, como você contou aqui para a gente na apresentação. Ainda que você mesma nos alerta e acabou de nos alertar, essa bifurcação não significa a imposição de um regime de oposição excludente, e ao contrário disso, trata-se de caminhos borrados, cujas separações vão sendo feitas e desfeitas, umas a partir das outras, e, e muitas vezes se retroalimentam. Eu gostaria de te ouvir um pouco mais sobre essa imagem, ou sobre essa sua coreografia analítica, analógica, de bifurcação, pensando nas propriedades, digamos assim, materiais da água. Uma das imagens que você traz para a sua analogia é a da colmeia. Essa imagem é muito interessante, porque além de figurar né, a praxis existencial das abelhas, ela aparece no casco das tracajás, que são um tipo de tartaruga aqui da região, muito específica de água doce. E elas aparecem também em muitos padrões gráficos de pinturas corporais aplicadas por mulheres indígenas aqui da região. Essa imagem pode ser, então, é, tomada como uma atravessadora de escalas, vamos dizer assim. Entretanto, Ela me parece remeter a uma possibilidade de retornar ao ponto de partida e criar a partir dali outros pontos de partida. Com lápis ou uma caneta, é possível que o movimento de nossa mão não volte, ou que a nossa mão volte ao início de um losango da colmeia, se a gente quiser assim, né? A gente consegue voltar. Essa possibilidade de retorno a uma história futura da água tem sido, a cada ano, colocada em xeque por cientistas climatólogos, pesquisadores, enfim, né, vários pesquisadores envolvidos é, com a questão da defesa da garantia da água em relação à vida. Né. É, ela tem sido também, você mesmo falou isso, mas ela tem sido também colocada em xeque essa ideia de que a gente pode voltar um futuro, voltar, começar de novo, né, ela tem sido colocada em xeque por um coro de vozes de povos indígenas e ribeirinhos aqui da Volta Grande, de cientistas que estão engajados na defesa da, da garantia das condições específicas de manutenção e proliferação da vida, em contraste com esses volumes defendidos pela Engenharia de Belo Monte do Hidrograma de Consenso. Então, a gente pode afirmar que a sua descrição analítica ela tem uma orientação, é orientada por um otimismo em relação à história futura da água no planeta, Ou, diferentemente, nós estamos diante de alternativas infernais, como afirmou Isabela Stengueres. Dito de outra maneira, será que a gente ainda está diante de possibilidades éticas de futuro, para usar a sua palavra? A colmeia continua sendo uma imagem interessante para a gente pensar esses caminhos? Muitíssimas obrigado por essa intervenção e por compartir de una forma sucinta lo que es una historia tan eh, dramática de lo que ha estado sucediendo en Belo Monch por muchísimos años. Eh, voy, primero voy a comenzar con una, eh, con una confesión y luego me referiré a la, a, a la pregunta específica. Eh, la imagen de la colmena es, es eh, Usted es la primera persona que la describe como la colmena, eh, lo cual le agradezco muchísimo porque realmente da una, una eh, enriquece el, eh, la profundidad o la densidad del concepto de una forma muy, eh, muy fantástica. Una cosa que, que ahora cuando regreso a ver el libro y regreso a ver la, la, la formación gráfica de esta eh, a través de la cual quería compartir la idea de este concepto es eh, que quizás si fuera a volver a hacer un diseño gráfico de esta dinámica, quizá la colmena sería menos simétrica, en el sentido de que hay ciertas eh, bifur bifur bifurcaciones que producen caminos que son o más largos o más cortos o más anchos, o más estrechos que permiten menos eh, actores sean involucrados o que amplían la cantidad de potencial de personas, eh, instituciones, seres no humanos que puedan ser eh, parte de esa, de esa bifurcación. Entonces, eh, eh, solamente como, como siempre nos sucede cuando proponemos una idea, cuando, la ya, cuando ya la vemos tener múltiples vidas, uno empieza a reconocer formas en que quizás esa, esa idea debería enfrentarse una nueva bifurcación y cambiar eh, nuevamente. Entonces, ese es un, un tema. En el, en, el, en el segundo tema, eh, es interesante porque la posibilidad de que estas bifurcaciones retornen a un punto, al punto de partida, en realidad, eh, mi intención era tratar de producir una imagen que evitara la linealidad o linealidad de, esa, de ese movimiento, en el sentido de tratar de evitar la idea del antes y del después. Porque si la pregunta es si el momento actual es un momento ético eh, para la toma de decisiones o una condición ética en la, en la toma de decisiones, decisiones, mi respuesta sería que la ética no es del momento en sí mismo, sino la ética y las posibilidades se encuentran en las prácticas, en las decisiones y en las visiones de las personas que se encuentran en esa circunstancia. Entonces, como, como, como persona comprometida con la etnografía, que podemos conversar un poquito después sobre qué significa eso en el sentido de qué es posible o imposible cuando uno piensa desde la etnografía versus cuando uno piensa desde principios genéricos. Eh, pero lo que quería decir es que la posi las posibilidades éticas en el presente no están dadas por, con por una condición, desde mi punto de vista, eh, infernal o no infernal, sino están dadas por las relaciones y las posibilidades que se construyen en condiciones situadas y específicas. Para decirlo de otra forma, no me atrevería a hacer un diagnóstico de una época o de una condición universal. Eh, porque es en los, en los arreglos y los entrecruces específicos donde se encuentran o no posibilidades. Así que eh, los conceptos eh, que diagnostican épocas son, desde mi punto de vista, son muy útiles para utilizarlos como referencias a la hora de entender los arreglos empíricos y específicos. Pero, pero para mí es hasta ahí, porque estos diagnósticos universales se quedan cortos siempre ¿eh? cuando encontramos las organizaciones y las personas y los seres humanos y no humanos específicos que, que eh, enfrentándose a problemas específicos en contextos concretos. Entonces, eh, puedo responder que tal vez no, que quizá no. Pero que tal vez, más allá de un diagnóstico de una época, lo que, lo que surge y lo que puede ser interesante es pensar qué tipo de bifurcaciones y qué tipo de movimientos son posibles cuando se cierra una carretera transamazónica. ¿Qué bifurcación se está construyendo en ese acto específico? ¿Qué bifurcación se está construyendo cuando se impone un hidrograma de consenso? Eh, más allá de o al mismo tiempo de que eso esté sucediendo en una condición de infierno, por decirlo de esa forma. Eh, y quizá esto viene, como dije anteriormente, por el compromiso con la etnografía, con la forma en que hacer trabajo etnográfico siempre abre conceptos, siempre abre principios genéricos de formas inesperadas. y y por ende se convierte en un trabajo con un sustento político muy importante, porque se rehúsa a pensar que las posibilidades están cerradas, porque en, el, en, en la vida concreta las posibilidades no están cerradas, sin decir, sin, sin por supuesto, eh, querer implicar, que estoy diciendo que, que no hay asimetrías de poder, que no estamos en un sistema capitalista, que no estamos trabajando en un sistema que es racista, etcétera, etcétera. Todo eso es es parte del mundo en que vivimos. No sé si si me refiero a, a la pregunta. No, perfectamente. Muito obrigada. Muito obrigada pela apresentação. Eu percebi que algunas cosas que a gente tinha pensado en em preguntar ya vieron, ¿no? <risos> Mas a gente vai continuar discutindo mesmo assim. A minha próxima questão que a gente tinha elaborado no roteirinho era justamente sobre se não teria sido melhor, né? Esse diagrama da página 7, que foi muito bem traduzido pela Thais como Mancomé, fosse justamente assimétrico, né? Porque eu acho que o seu, seu livro traz isso, né? Essa questão da preocupação com um futuro que não está dado de antemão, né? E, e mesmo que uma margem pequena de ação, né? Essas pessoas, esses reguladores ainda conseguem pensar no futuro e tentar agir, né, em prol de um determinado futuro da água, né, é, isso seria uma preocupação muito grande para eles, então eu, eu, eu não sei se é o caso de retomar isso, mas eu vou passar para o próximo, para a minha próxima indagação, porque acho que você já respondeu bem. É, é, no caso, seria justamente sobre essa questão do mononaturalismo, né, na sua apresentação, você colocou isso, que as pessoas que você estuda não são as pessoas revolucionárias, né? Elas agem no mundo, mas elas agem com muitos limites estruturais, né? Para essa ação, e elas reconhecem esses, esses limites, mas tentam a partir das junções atuar. Nem sei se esse termo seria melhor para traduzir. Mas você coloca, então, e aí eu queria que você... É, discorresse um pouco sobre isso, né, que pelo menos no livro dá a impressão que você vai dizer que, então, essas pessoas estão agindo no mundo que é, e isso é diferente daquela ação a partir da construção de outros mundos, né, os outros mundos possíveis, e na sua interpretação, essa busca por outros mundos possíveis é que, na verdade, se orientaria mais a partir de valores da ordem liberal moderna, né, e não o contrário. E, e eu não sei se os ativistas, né, aqueles que são justamente os revolucionários, se eles co concordariam com essa interpretação sua, né, então acho que tem bastante assunto aí para discutir, né, e para pensar, e eu queria que você, então, desenvolvesse um pouco desses argumentos, né, a partir... É, do seu livro e a partir desse mundo específico né, que você está estudando, que é justamente dos dispositivos tecno-jurídicos. Obrigada, viu, gente? É um prazer estar com vocês aqui. Muitíssimas graças, Eliana. Sim, sí, o el, el tema de um mundo ou muitos mundos é um tema maravilloso de pensar en relación con la gran riqueza de trabajo que se ha producido en América Latina alrededor de este tema, tanto por parte de investigadores como principalmente por movimientos sociales, pueblos indígenas eh, y pueblos afrodescendientes. Eh, y, y en el momento en que yo estaba haciendo la investigación pues fue, fue una, una, una pregunta fundamental para, para reflexionar, porque eh, políticamente, pues, por su, quizá no debería ser, por supuesto, en estos momentos del siglo XXI, pero eh, políticamente pues, me identifico con, con, con esos movimientos y esas propuestas, ¿verdad? Pero como antropóloga y a la hora de hacer el trabajo etnográfico con este mundo, con este, en este mundo, me encontré con algo que era muy distinto, con personas para las cuales el mundo es uno. Solo hay un orden ontológico. Pero eso no significa que, no se dé, que ese orden no tenga espacio para ser eh, modificado o adaptado. Entonces, era importante para mí eh, mantener esta actitud de, de asombro y, y pensar con mis interlocutores en lugar de pensar contra ellos, pensar con mis interlocutoras y mis interlocutores para entender cómo se vive y cómo se trabaja y cómo se interviene en el mundo cuando se entiende que el, mundo es, que el mundo es uno, cuando se entiende que las diferencias son diferencias de opinión y enfoque, pero no son diferencias ontológicas. Y a, y, y a partir de eso llegué a, reflexionando sobre este problema, me encontré con una, con una sorpresa, si se quiere. El punto de que esta idea de que el ser humano, las personas, tienen la capacidad de cambiar órdenes ontológicos o de sea, hacer cambios tan radicales que puedan devenir en distintos cambios ontológicos. Es, una, es un supuesto que, sa que surge de la secularización del entendimiento de lo que es el ser humano y, por tanto, que es una propuesta que surge de, una, de un sujeto. Eh, moderno y, y que surge de la teoría política liberal, que en donde la, el humano y la, la, las personas tienen esta capacidad de transformar el mundo en algo distinto. Si uno es parte de ciertas comunidades religiosas, el orden, por ejemplo, de la existencia está predeterminado. No quiere decir que uno no pueda cambiar las, digamos, eh, la expresión coyuntural de ese orden, pero el orden es, es uno es en el mundo liberal de la teoría política de la teoría del sujeto liberal donde hay esa posibilidad de cambiar de un mundo a otro a otro y eso fue desde cierta eh, punto de vista un pensamiento pro problema por decirlo así verdad porque muchas de las personas que, que, que, muchas de las personas que promueven esta idea de muchos mundos son personas que en realidad eh, eh, rechazan eh, los supuestos del, del de la, el entendimiento del sujeto moderno-liberal. Es algo que no se resuelve en el libro, es algo que, que para mí queda como un punto, como una piedra en el zapato que quizá debemos mantener eh, al, al envolvernos y al participar políticamente en proyectos eh, que, que presumen que es posible construir diferentes mundos y diferentes eh, órdenes ontológicos. Lo que estoy diciendo no, no, de ninguna forma quiere decir que esta es la forma que debe ser. Lo único que estoy diciendo es que para las personas con las que yo trabajé e hice mi etnografía, esa es la forma en que entienden este problema de uno o muchos mundos. Eh, quiero dejar eso, eso muy claro, porque existe la diferencia, yo creo que existe la diferencia ontológica. Eh, existen diversos mundos que son muchas veces incompatibles, que están bifurcados. Pero en el libro el punto es cómo pensar y entender el mundo que viven las personas eh, con las cuales yo estuve trabajando. Y esa es, eso es un punto de, de fricción si se quiere. Entre una orientación política hacia un mundo que hay que, en el cual se pueden eh, cambiar cosas coyunturales y otra orientación política que reconoce diversos mundos que coexisten o que se encuentran y, en conflicto. André, eu vou continuar essa conversa, então, queria te ouvir é, sobre o conceito, sobre dois conceitos, a partir de dois conceitos, de transformação e resistência. E, e eu queria fazer essa conversa e ouvir sobre esses conceitos, usando mais uma vez a imagem da materialidade da água, né? Eu tomo isso de empréstimo da sua descrição analítica etnográfica. Você diz, né? A água confunde qualquer tentativa de fixação. E tende ao amorfismo com uma inclinação material à mudança. Conforme a sua análise, o trabalho e o engajamento de suas interlocutoras e de seus interlocutores de pesquisa é transformar o presente e o futuro do planeta e em um mundo, é, e esse mundo resiste a essa transformação. Para isso, essas pessoas se empenham na separação de categorias que também resistem a certas transformações né? e resistem também às separações. E aí é, inclui os nosso nosso próprio trabalho de antropólogas e antropólogos. E você diz as pessoas tocam o futuro com seus instrumentos técnico legais, quais sejam, né? As fórmulas, as listas, os indicadores e os pactos, como você mostrou aqui para gente. E esses instrumentos, ao mesmo tempo em que restringem certas opções, abrem possibilidades de criação de mundos diferentes e talvez melhores. A água e os corpos hídricos estão o tempo inteiro operando transformações, atravessando escalas, né? então seja dos estados líquido, sólido e gasoso, por exemplo, né? mas também a, na própria paisagem, assim, de superfícies de corpos hídricos para subsolos, lençóis freáticos, criam os rios voadores através da evapotranspiração, por é, caem como chuva, precipitam, irrigam as florestas, montanhas, as cidades. Os Juruna e o Diá, esse povo canoeiro da Volta Grande com quem eu trabalho, eles se descrevem como tendo canoas no lugar dos pés, tendo o rio como seu pai e sua mãe, um rio que pulsa nos seus corpos, né? E eles compartilham esses regimes transformacionais da água ao mesmo tempo em que codependem dele. Os próprios Jurunas são é, exímios mergulhadores, eles atravessam escalas de superfície, eles estão por fundo da água para cima da água, É, eles afirmam também, nos seus mitos de origem, que o rio Xingu e eles próprios, a gente Juruna, foram criados ao mesmo tempo, por um sopro de um demiurgo, e, e, essas, e essa criação co-compartilhada ocasionou também uma separação de corpos das águas e das pessoas. É, isso é bem, eu gostei muito de te ouvir agora, porque tem tudo a ver com a minha próxima pergunta. E eu queria te ouvir exatamente, assim, como você imagina que esses regimes éticos e estéticos de povos que resistem a certos tipos de transformação, vamos dizer assim, né? Ou, melhor dizendo, que resistem à conversão guiada pelo lucro e pela produção de coisas mortas ou artificiais, como é que esses regimes podem compor é, com o engajamento de ativistas e profissionais na defesa de, uso, de usos múltiplos da água? Né? É, esses coletivos com quem eu trabalho, eles resistem às transformações do fluxo das águas do Rio Xingu, por exemplo, metros cúbicos por segundo ou quilowatts hora de energia. Né? Ao mesmo tempo, eles defendem a manutenção dos regimes transformacionais, das águas como o leito do rio, abrigo dos peixes, chuvas, rios voadores, ciclos anuais de vazão, encheio, enchente, enfim. Seria o caso de pensarmos assim, é, uma separação, uma bifurcação de transformação e resistência? Então, seria o caso de a gente criar essa bifurcação de, por um lado, a defesa desses regimes transformacionais que propiciam a vida, e por outro, a resistência que esses regimes precisam impor para continuar existindo a cálculos e conversões de água em contas de luz, por exemplo? Perguntas fáceis me estão fazendo o dia de hoje. Quizá a forma que eu pensaria em, em, em abordar essa esta pregunta es eh, volviendo al quizá al tema de de qué forma sabemos que algo que, un, que una intervención específica que un que un eh, interrumpir el flujo del, del tráfico en una en una carretera que una protesta que una propuesta de ley que una adaptación a la metodología con la cual se se miden los litros por segundo cómo saber cómo nos preguntamos si cada una de esas intervenciones es en realidad una transformación o una resistencia entonces la, la, el, el, la, la utilidad para mí del concepto de la bifurcación es que nos ubica en ese momento concreto en el cual una configuración empírica, una, una, un encuentro de fuerzas históricas concretas, debe tomar un carácter u otro. Y entonces, en, en, en ese momento donde se está gestando esa bifurcación, ahí es donde podríamos reconocer que quizá en ese momento transformación y resistencia es lo mismo y es solamente al, eh, al momento en que, esa, en que ese tránsito histórico continúa, que, pueda, en, que puede imaginarse una oposición, que en realidad, como hemos dicho al, in, al inicio, pues, pues no es tal. Entonces, para hacer esto, esto más, más eh, concreto, quizá eh, la responsabilidad para mí es... Eh, es mantenernos en, en ese momento del entrecruzamiento para esculpir una nueva bifurcación. Y así, en ese momento, pensar cómo la historia de un río volador puede o no puede articularse con una cuenta de luz que llega a una, a una comunidad. Habrá momentos en que no puede articularse y habrá momentos en que la articulación es uno de conflicto verdad, que es exactamente el acto político de poner un río volador a la par de una cuenta de luz. Ese es el momento político a través del cual la bifurcación puede surgir. Eh, lo que quiero decir con esto es que la, la, la forma en que estos órdenes, que parecieran, parecieran ser completamente distintos, se encuentran o se separan, no está predefinida, predefinida. Y que la forma de encuentro no es siempre una forma de encuentro eh, en una misma dirección. El conflicto es una forma de encuentro también. Y a través del conflicto surge esa bifurcación. Entonces, yo diría que... Las formas de resistencia son en sí mismas formas de transformación y al mismo tiempo las formas de transformación son eh, formas, formas de resistencia. Y es el trabajo colectivo de, de empujar esta, estas bifurcaciones hacia, hacia un futuro, el cual va a definir cuáles son las consecuencias específicas para el bienestar o malestar de una comunidad eh, indígena en ese caso, o de un... Eh, de un conglomerado urbano en las ciudades o cualquiera que fuera el momento de bifurcación que estemos, eh, ante el que nos estemos encontrando. Quizá la respuesta es un poco no, no satisfactoria en el sentido de que podría ser como una versión de lo, de lo, que, de lo que dije antes, que es en, el, en la forma específica de articulación de una circunstancia social que podemos reconocer transformación o resistencia y que lo que hoy es transformación en un momento posterior puede ser resistencia y lo que ahora es resistencia podría ser en un momento posterior transformación. Entonces, evitar o, o rechazar la linealidad, linealidad la causa-efecto, la idea de causa-efecto como una forma... Eh, como una táctica política permanente, y por el contrario, mantener la resistencia y la transformación como una condición eh, permanente. Lamentablemente, ¿verdad? Porque la, el objetivo de los seres humanos no es tener que vivir en, en resistencia para poder tener derecho a ser. Es, es evidentemente ese no es... Eh, esa es una forma de violencia y opresión que está siendo ejercida por el poder existente. Eh, sin embargo, dadas que son las circunstancias, ese, ese vivir en, ante el momento de bifurcación como táctica política, creo que es algo que podemos aprender de esa relación entre transformación y resistencia. Pues esa es una respuesta muy genérica y muy abstracta, si se quiere, pero... Eh, tal vez una forma de articular los, los conceptos que, con los cuales trabajo en el libro de una forma que pudiera generar algunos principios, si se quiere, de, de trabajo político. Una de las cosas que eu achei interesante, en livro libro é es que você ve el texto como un um dispositivo también. Además de estudiar aquellos cuatro dispositivos que están separados, pelos capítulos, o seu próprio, a própria escrita antropológica para você, né? Você coloca que é um dispositivo. Então você deixa evidenciado para gente que você fez escolhas, né? Sobre o que escrever, porque inclusive parece que a sua pesquisa de campo, né? Ela foi bem extensa, foram muitos anos, né? A gente, a gente tem é, alguns eventos que são de 2000 e até foi esse que você trouxe agora. Acho que 2006, né? E tem outros bem mais recentes. E eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso. né Porque me parece que o seu livro também tem uma bifurcação assimétrica né? ali dentro. Em relação aos capítulos. Porque são três dispositivos que você aborda a partir da Costa Rica. Né? Que é a maior parte do, do livro. E um capítulo em que você vai trazer o Pacto das Águas do Ceará. Né? Que é uma experiência brasileira. É, e eu queria que você, então, dissesse para gente, né? Trouxesse também essa questão dos seus vínculos etnográficos e não apenas, né? Que eu acho que eles estão por trás um pouquinho dessa, dessa bifurcação assimétrica que está ali, né? É, na materialidade do livro, vamos dizer assim. Graças, fantástica pergunta. Quando estava escrevendo o livro tenía mucha ansiedad, eh, ansiedad <risa> en realidad, eh, alrededor de esta, de esta simetría. Eh, y, y, y fue no solamente, si uno piensa en trabajo de campo de forma estricta, eh, en realidad hice un poco más trabajo de campo en, en, en Ceará que, en, que en, en Costa Rica. Sin embargo, yo soy de Costa Rica, entonces, cada vez que yo regresaba a, a visitar a mi familia a, a allá, pues, tenía la oportunidad de dar seguimiento a, a algunas cosas eh, de, de este trabajo más detallado que hacen, que hacen estos eh, tecnócratas en, en Costa Rica. Sin embargo, es, eh, la simetría es completamente asimétrica. Porque eso, eso suena un poco extraño. <ríe> eh, pero, lo que quiero decir es que es asimétrica en, de varias formas. Eh, por un lado está el tema de que hay tres capítulos en, en Costa Rica y uno, y uno en, en Ceará. Sin embargo, hay una inversión de la carga de esa simetría porque, al contrario de lo que sucedía en Costa Rica durante esa época donde había una sensación de que, de que era imposible construir el cambio social, de que lo único que se podía hacer era cambiar o modificar eh, cosas pequeñas. En, en el Brasil de aquella época eh, había una sensación de que, que era posible cambiarlo todo, casi, ¿verdad? Que era posible en, en lanzar procesos de cambio macro, procesos que concebían la sociedad como algo distinto. Entonces, aunque haya un solo capítulo de, de Brasil, el, el pacto es un, es un dispositivo de una escala mucho mayor que los, los dispositivos eh, que, se, que, se, que estudié o que son los que investigué en, en Costa Rica. Entonces, esa, esa simetría múltiple quizás la forma correcta de decirlo, es algo que, que subyace el, el, el libro y que para mí ha sido algo eh, como, una, como una persona de Costa Rica que trabaja en Estados Unidos con, con vínculos afectivos muy fuertes, con mis colegas de Ceará, eh, amigos y amigas que son prácticamente como familia mía también, entonces como investigadora que se encuentran en un contexto eh, transnacional, de todas estas formas, esa asimetría fue a nivel personal y afectivo, uno de los, de los elementos que, que me empujó a pensar qué tipo de antropología estaba haciendo, porque no está, esta no es una antropología eh, de Costa Rica, no, el, el objetivo no es mostrar así es Costa Rica o así es Brasil, es una antropología de dispositivos técnicos jurídicos y sus vidas en lugares concretos. Eh, entonces, la asimetría tuvo esa implicación conceptual también, eh, alejarme un poco de lo que es una, una, una cierta estabilidad geográfica, cuando uno hace antropología de un país o de una ciudad o de una región y empujarme más cercanamente a la antropología de la ciencia y la tecnología y también la antropología económica y, y jurídica. Así que la, la simetría fue, por un lado, historia de vida, por un lado, eh, una forma de llegar a una conceptualización de lo que es el trabajo etnográfico, al mismo tiempo eh, de ser una forma de eh, concebir qué significa para una persona de América Latina escribir antropología desde el espacio académico de Estados Unidos. Y, poder, y eso es otro gran tema que podríamos eh, conversar un poquito más también. Ah, Estoy adorando esta conversa, pero voy a hacer mi pregunta final. Bueno, en la madrugada del día 13 de mayo de este año, a Câmara aqui no Brasil aprovou o PL 3.729, 2004, que altera e flexibiliza a lei do licenciamento ambiental. Né? É, com uma aprovação a toque de caixa ou na surdina, sem debate público da sociedade civil, esse PL extingue e enfraquece importantes instrumentos de avaliação, prevenção e controle de impactos socioambientais em obras de infraestrutura. A Frente Parlamentar Ambientalista considera estarmos diante do fim do processo do licenciamento ambiental no Brasil, caso esse PL seja transformado em lei. Né? Isso significa graves ameaças aos biomas, suas relações ecossistêmicas, modos de vida de povos indígenas, ribeirinhos, comunidades tradicionais e, vamos chamar assim, recursos hídricos. Né? O licenciamento ambiental tem como fundamento o princípio da precaução. E ele deve atuar, teoricamente, preventivamente, para contenção dos impactos né, socioambientais das obras de infraestrutura e de quaisquer empreendimentos em geral. Ainda que, na prática, esse dispositivo né, no Brasil não seja eficaz do modo que ele deveria ser, do jeito que a gente gostaria que ele fosse, em relação a esse princípio fundamental, mas ele figura, de fato, uma orientação para o futuro. Né? É, ele promove exercícios de antecipação de impactos. Eu quero fazer minha última pergunta para a gente pensar o futuro, a partir do seu trabalho. A extinção desse dispositivo, caso seja aprovado o PL, será convertida rapidamente na extinção, né? se, se ele for aceito, se ele acabar o, o licenciamento ambiental, automaticamente, rapidamente, acontecerá a conversão de extinção a extinção de relações socioambientais de proliferação da vida, florestas, áreas protegidas, povos originários, corpos hídricos, regimes de chuvas e assim por diante, né? no caso do Brasil. Os efeitos dessa, dessa extinção não são considerados nos cálculos de futuro dos políticos que compõem a ala bolsonarista e o centrão, por exemplo. Né? As questões associadas à emergência climática têm sido sistematicamente desconsideradas nos processos de licenciamento ambiental em vigor no caso de Belo Monte, que ignora os modelos mais conservadores de climatólogos, que estão prevendo a redução de 30% de chuvas na região da Bacia do Xingu nos próximos 10 anos. Essa previsão matemática, feita por esses climatólogos, é realizada a partir dos índices de desmatamento dos anos de 2021, do 2018. Em 2019, 2020 e 2021, a gente teve aumentos nesses índices. Então, eles já estão ultrapassados em si mesmos. Enfim, o futuro tem a cada dia se colocado diante de nós como um desafio, cujas escalas e proporções podem ser consideradas inéditas para as condições da vida no planeta. Você mesmo diz que a questão da emergência climática está na cabeça dos seus interlocutores de pesquisa. Então, eu, a gente pode dizer que a história futura da água está no seu ponto de bifurcação mais importante? Seria exagero a gente considerar que as nossas ações hoje pode nos levar ao fim das condições materiais planetárias para a manutenção e a existência da vida? Ou seja, estamos diante da possibilidade de expropriarmos o nosso próprio futuro, ficar sem nenhum futuro? Obrigada. É, existe a possibilidade... É... Existe la posibilidad. Sin embargo, quizá lo que voy a hacer es tomar la pregunta y hacer un poco de reflexión sobre eh, el tema del entendimiento apocalíptico, si se quiere, de, de, o distópico, del futuro. S sin de ninguna forma eh, debilitar la preocupación que debemos tener por lo que está sucediendo. Eh, a la hora de, de, de pensar en lo que el futuro podría ser o podría no ser en, en, a, través del, a través del libro, eh, fue para mí importante tomar una, un posicionamiento en función de eh, las imágenes distópica, distópicas o apocalípticas al, alrededor del futuro. Y la posición o un acto de fe, si se quiere, por un lado, eh, la posición que asumí es que el, la, la orientación distópica o apocalíptica es una que en realidad solamente puede ser asumida por las personas que no están viviendo en condición distópica o apocalíptica. Y aquí ha sido muy importante para mí todo lo que, lo que me han enseñado eh, las, las comunidades indígenas y eh, los, los y las pensadores indígenas, eh, los y las pensadores afrodescendientes, lo que se puede entender de, por ejemplo, comunidades como la comunidad palestina, donde el, el, el final del mundo es cotidiano, el final del mundo no es, no es un evento, es un proceso que ya está sucediendo, que ha sucedido otras veces. Entonces, aprendiendo y pensando con esas, eh, con esas experiencias de mundo, yo he decidido, eh, entiendo que quizá la posición distópica o apocalíptica no es una que, es sola, que está solamente disponible para las personas que no están viviendo la distopia, que no están viviendo el apocalipsis y en ese sentido aprendo de personas que han pasado por ese tipo de apocalipsis y, y, eh, y, y pienso que quizá el lenguaje del fin del mundo es un lenguaje que, que torna el fin del mundo a un evento que está por llegar, en lugar de entender la muerte y el fin del mundo como algo que sucede en el día a día, en el ya y en el ahora. Entonces, por, en ese sentido, es que eh, pienso que, el, que el, el lenguaje de final del mundo quizá construye un poco de ese excepcionalismo y de ese misticismo y mueve la responsabilidad por algo, hacia, el, hacia un futuro distante, hacia un futuro que no está en el aquí y en el ahora. Lo convierte, convierte el final en un evento cinematográfico, si se quiere. Algo que, que estaremos por ver en un futuro por llegar. Y lo que a mí me preocupa fundamentalmente es cómo, desde el aquí, de la hora, desde ya, qué son las cosas que, con las cuales debemos comprometernos para que aquella imagen distópica, no, no sea tal no llegue, eh, así que me pregunto muchas veces cuál es el, eh, la idea de fin de mundo en de qué forma contribuye a sentar las responsabilidades necesarias y en el presente y de qué forma la idea de fin de mundo eh, quizá pospone el preguntarnos quién es responsable y quién no es responsable por ese fin de mundo. Y entonces, complementando esa posibilidad conceptual de, de lo distópico o lo, o lo apocalíptico, tenemos una responsabilidad en el presente, que no es, que no se convierte en algo tan grande y tan eh, complejo que es imposible de ser, eh, sobre el cual es imposible actuar, sino que revela cómo en el aquí y en el ahora, tanto la persona que trabaja en una oficina media de nivel gubernamental, como los científicos que han dicho que el hidrograma de consenso es apropiado, como las ONGs tienen esa responsabilidad en el aquí y en el ahora por el, el futuro del agua. Estoy, estoy siempre, por supuesto, en eh, abierta a pensar distintas posibilidades, pero de, de, lo, que he, de lo que he tenido la posibilidad de, de investigar, pensar y compartir con mis interlocutores y de lo que he aprendido de esas comunidades que mencionaba anteriormente, eh, es que, que la toma de responsabilidad en el presente no siempre está asociada a un diagnóstico apocalíptico o a un, a un diagnóstico distópico. Y entonces, si eso no funciona, ¿de qué otras maneras podríamos pensar en la responsabilidad en el presente? Es la pregunta, la pregunta que, me, que me sigue dando vueltas en la cabeza. ¡Muy bien! Gracias. ¡Vale, Eliana! valeu eu teria muitas outras perguntas para fazer eu vou só juntar algum eu vou fazendo umas coisinhas aqui na forma de comentário para poder apresentar a última questão mesmo no final por conta do tempo né senão a transmissão ficar muito longa é, só vou falar para você né que essa questão é, no que se refere ao crime e desastre da Samarco né que ocorreu em Mariana em Minas Gerais É, eu, quando eu olhei a garrafinha, né, eu me lembrei das garrafinhas que os próprios moradores juntavam e colocavam a água, né, cuja coloração tinha ficado alaranjada. Né? Então, eles, inclusive, alguns inseriam é, plantas para ver o que ia acontecer lá dentro. Né? Então, essas experimentações das próprias pessoas. Né? E também nas garrafas reaproveitadas, né? as garrafas que normalmente são descartadas, assim como aquela garrafa vazia, da água mineral que aparece no seu trabalho. E também essa questão do ruído, né, da democracia feita através do ruído, depois eu fiquei voltando né, os capítulos na cabeça e vi que você tem vários deles, né, se não em todos, essa preocupação com a democracia. Né? Então, é uma constante, eu acho que dentro dessa... É, como é que foi o termo? Essa simetria múltipla, né. talvez a democracia seja algo... Que realmente junte todos esses dispositivos, porque eles estão dialogando com um certo modelo de democracia, que inclusive, né, não era a perfeita, mas agora está em crise, né? Em vários países, de várias partes do mundo, enfim. Mas só queria comentar isso. Eu não sei se é o caso de você responder, mas a pergunta mesmo, né? É que eu vou fazer daí no formato de pergunta, não sei nem. Não está também fechado no formato de pergunta, mas. Para você comentar é um pouquinho do trabalho do estúdio etnográfico, né? Que você coordena, que você fundou, e eu vi que tem um vídeo lá que você fala que, inclusive, no trabalho com os alunos, você tenta ensinar os alunos a produzirem seus próprios dispositivos, né? Que eu achei muito interessante. E também, é, ao falar desse trabalho, né? É, nesse grupo seu. Que você comentasse o próximo livro, né? É, na verdade, ele já teve um pré-lançamento, né? Agora em plena pandemia, em junho de 2021, que eu vou traduzir, né? Para mais pessoas entenderem. Se, tipo, talvez a tradução não seja perfeita, né? Vou fazer uma tradução ao pé da letra para o português, que é experimentando com a etnografia, uma companhia, né? Um companheiro para análise e que tem várias contribuições e foi coeditado, né, com Brit Ross, with, não sei como pronunciar muito bem o nome dele, mas With the Reich, né? E então, enfim, que você contasse, né, para nós brasileiros e brasileiras, né, sobre o trabalho que você faz no Ethnography Studio, né, que eu traduzi também como um Estúdio Etnográfico, mas talvez Não seja a melhor tradução também, né? Muito obrigada de novo. Si sí, es la mejor traducción. Es, o es, eh, estudio etnográfico é es um espaço que já cumpriu 10 anos este ano, eh, que é, por um lado, eh, tem um grande componente, o se sustenta no trabalho pedagógico. É es um espaço em que, com os estudantes e as estudantes eh, lo que les propongo es que cuando uno empieza un proyecto de investigación, lo que uno eh, en realidad hace es redescubrir y reconocer el proyecto de investigación muchísimas veces. Y que eso es una, una metodología que como antropólogas y antropólogas les, nos mantiene eh, abiertas y abiertos a las transformaciones que puede tener un proyecto y a las transformaciones que debemos como seres humanos sufrir o, o, o experimentar cuando hacemos trabajo etnográfico si un trabajo etnográfico termina como uno pensó que iba a comenzar eso significa que el, que el, que el encuentro existencial con otras personas con otros mundos en realidad no fue tan tan profundo como debería haber sido y esto no es solamente cuando uno trabaja con comunidades eh, que podrían ser diferentes a las comunidades de las que uno viene. Esto también es cuando uno trabaja en temas de ciencia y tecnología. El estudio, entonces, lo coorganizo o lo co-dirijo con, con estudiantes. Este año son tres estudiantes. Y en conjunto definimos las áreas de trabajo y los tipos de, de eh, talleres, que vamos a desarrollar siempre se me confunde la palabra taller eh, con portugués porque es, los significados son son distintos eh, oficinas será oficinas sí este eh, cada año tomamos tomamos temas distintos un año por ejemplo hicimos trabajos alrededor del sonido otro año hicimos experimentos alrededor de la imagen otro año hicimos experimentos eh, alrededor de temporalidades y en estos espacios donde las, las estudiantes y los estudiantes se encuentran con investigadoras e investigadores que vienen de otras universidades, concebimos cada experimento como un intento, como una forma de enfrentarse a algo que quizá uno no pensaba que tenía mucho que ver con el trabajo de investigación, pero que es al hacer el esfuerzo de eh, tratar esa temática, que uno descubre nuevas dimensiones del proyecto de investigación, de, las, de los problemas en el mundo de los, sobre los cuales eh, queremos hacer nuestro trabajo. Es un espacio que yo quiero mucho, es un espacio que es muy enriquecedor, es un espacio que, que me alegra mucho, que también para los estudiantes y las estudiantes es, es productivo y generador. y el libro que va a salir, eh, que está saliendo esta vez, ahora en junio, que también va a ser un libro de acceso abierto, que va a estar disponible para descargar sin costo alguno, eh, es un libro donde traemos personas de distintas partes del mundo que han experimentado con algunos eh, protocolos para hacer análisis etnográfico, que no son necesariamente las metodologías eh, ya predefinidas, como aquí en, en inglés se le dice Grounded Theory, o como análisis del discurso. No es ese tipo de análisis, sino es cómo uno puede diseñar formas de análisis que surgen desde el trabajo etnográfico y desde la pe peculiaridad de cada proyecto. Así que se los dejo eh, recomendado. Eh, en cuanto esté el, el, el pdf, también lo voy a poner en, en el sitio web mío, pero lo pueden encontrar en, en, por internet fácilmente. Y espero que les, que les sea útil. Está diseñado e imaginado para personas que están aprendiendo a hacer etnografías para estudiantes, pero también para personas con mucha experiencia que quieren tratar algún, algo distinto. Así que ojalá que les, que les sea útil. Muchas gracias. Gente, muito obrigada por essa conversa. Eu queria agradecer demais é, esse nosso diálogo cruzado e dizer que isso parece que ficou muito evidente a força do dispositivo etnográfico para antropologia, para o seu fazer e o quanto isso nos deixa, ao mesmo tempo, que maravilhados, é, mas também com espanto, surpresa, admiração. Né, muitas vezes com pavor desse, desse mundo e esse esforço que o estúdio etnográfico tem, o laboratório de pesquisa, da, do, o laboratório de experimentações etnográficas da, da UFSCar, o laboratório de ambiciências, né, que a Eliana coordena, nesse movimento também de criar perguntas com as mãos. Né, se fazer perguntas nos permitir fazer com as mãos, de forma cuidadosa, e o quanto isso pode ser... Enfim, um movimento de enfrentamento de presente, criação de futuro com uma possibilidade ética, algo assim. E eu quero agradecer muito essa nossa conversa e dizer para vocês que foi um grande prazer. El placer ha sido mío, un um agradecimiento muy muy profundo a Thaís e Eliana por sua generosidade e por haber se eh, haberse tomado el el trabajo y el tiempo de relacionarse con, con el libro y que y las preguntas maravillosas que me, han, que me han formulado me han hecho pensar muchísimo y me llevo muchas ideas para el nuevo trabajo que sigue de aquí en adelante. Y espero que esta sea, eh, que no sea la última vez en que nos veamos y que es, si el mundo lo permite nos podremos encontrar y, y darnos un abrazo como debe ser. <risa> Muchísimas gracias.